Bien, nosotros de regreso ya aquí en nuestro programa, en esta parte eh, final, agradecerle la sintonía a toda nuestra gente que está conectada a través del canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición a nivel nacional, nuestra gente en el 1014 de Óptimos Cables, nuestra plataforma Telenor.com y nuestras redes sociales. En este momento eh, tenemos una entrevista sumamente importante sobre el caso que está en el tapete que ha consternado la sociedad eh, franco-macorizana y dominicana, que es la muerte del señor Enrique García, alias Quiquito, y la joven Suritén, a mano de dos personas eh, que iban, eh, bueno, en el caso de Suri, eh, a mano de dos personas que iban a una motocicleta y en el caso de Quiquito, ya hace algún tiempo que había eh, sido asesinado. En este momento, tengo los abogados eh, Carlos eh, Moreno y a Sabino, eh, quienes son de la parte defensora, y nos van a explicar el por qué ayer se le aplicó una fianza, a ambos sospechosos de este asesinato. Eh, buenas tardes, Carlos y Sabino. Qué bueno tenerlo aquí eh, con nosotros eh, vía eh, conexión. Bienvenido, buenas tardes. No, no escucho el audio. No, eh, va vamos a ver, señor no director. Sí, y ahora me escucha. No tengo el audio, hermano. Eh, vamos a ver si el señor director me ayuda para que me escuche. Y ahora me escucha. Ahora... Y me escucha. Ahora sí. Sí, buenas tardes Carlos, Bien, bienvenido y gracias por permitirnos estos minutitos para hablando de este caso que ha condenado a la sociedad franco-macorizana. Explícanos qué fue lo que sucedió anoche en esa audiencia virtual donde se le, eh, se le conoció eh, una fianza a ambos imputados de este, de este asesinato que, que, está, eh, eh, que está en el tapete de la sociedad. Bueno, Buenas tardes. En primer lugar, agradecer esta entrevista Estoy junto con mi hermano y colega, licenciado Samuel. Y al igual que es un caso que creo que no solo la sociedad franco-macorizana, sino también a la sociedad dominicana en sentido general. Eh, eh, Carlos, eh, ¿por qué se le, eh, el juez optó, y ustedes como abogados eh, de, de, de las partes, optó por esa fianza eh, cuando eh, se estaba esperando que le iban a, a reconocer medidas de coerción? Bueno, lo que pasa es que eh, previo a conocer la audiencia, ya sabíamos que se iba a declarar ilegal el arresto, porque estas personas fueron arrestadas en horas de la tarde, 4 de la tarde, se llenó una orden de arresto judicial a las seis de la tarde cuando la solicitud de orden de arresto fue a las once de la noche, es decir, ocho horas después de tenerlo arrestado. Podríamos decir que estamos hablando de una falsificación porque cómo se pone, en, eh, se llena una orden de arresto que fue ejecutada a las seis de la tarde del 21 de julio cuando a las once de la noche de ese mismo día es que se solicita la orden de arresto, la orden judicial era obvio que se iba a declarar ilegal el arresto. Lo preocupante es cómo presentan a un ciudadano con una orden de arresto ilegal. Eh, lo correcto era que el Ministerio Público, desde un principio, regularizara esa situación. Pero no solo eso, no solo eso. Eh, si agregamos que fue llenado un acta de registro de personas donde se introdujo que eh, tanto el pantalón que tenía ese día uno de los ciudadanos como el teacher, él lo tenía en el bolsillo de su pantalón, o sea, es claro que esa acta de registro iba a ser declarada nula porque ¿quién ha visto que un t y un jean pueda ser introducido en un bolsillo? Evidentemente que eso fueron evidencias introducidas eh, posterior al arresto de ese ciudadano lo más lamentable de todo lo que estoy diciendo es en lo concerniente al video eh, previo incluso al sometimiento de estos ciudadanos era conocido a nivel nacional de un video donde supuesta eh, donde se comete este hecho tan lamentable el ministerio público hizo una experticia y recolectó esas evidencias en centros comerciales y residenciales sin una orden judicial es decir la el el, el origen lícito de esa prueba se desconoce, no se levantaron actas para la entrega voluntaria o judicial de esos videos y peor aún y peor aún no se sabe el origen lícito si fue con un CD, si fue en una memoria, si fue un DVR. Por vida de consecuencia, lo más lamentable es que estamos hablando de evidencias que fueron obtenidas de manera ilegal y que ya no pueden ser introducida en el proceso. Entiendo que hubo un, una investigación muy mal llevada a cabo, en el que la sociedad debe de saber eh, las consecuencias de esa ilegalidad e irregularidad y que esas personas estén gozando de una garantía económica distinta a la prisión preventiva, se debe al mal manejo llevado a cabo por las autoridades. Bueno, eh, eh, Carlos, entonces podemos decir que el fiscal que llevó este caso no lo hizo con la delicadeza ni con la profesionalidad que debió de llevarlo para poder eh, eh, conseguir una, una medida de coerción y posteriormente una condena. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sería entonces de, de, de, del caso? Estos jóvenes, eh, según lo que tú estás diciendo, no hay eh, pruebas suficientes para poderlo eh, procesar. Al menos las, las que fueron presentadas, las que fueron presentadas en la audiencia fueron declaradas ilegales y nulas y evidentemente no pueden ser eh, saneadas esas actuaciones procesales, pero solamente hay que tomar en consideración que para la solicitud de medida de coerción se toma como fundamento el interrogatorio mal llevado eh, a, un, a un imputado, o sea, el Ministerio Público fundamenta su investigación en el interrogatorio de un imputado, y eso es muy cuestionable. Cuando no existen pruebas que fundamenten las declaraciones que dio ese imputado y en la forma en que fue llevado a cabo ese interrogatorio. No soy yo eh, una persona quizás parcializada, porque junto con el licenciado Sabino Quesada Gil represento la defensa técnica de un imputado, cuestionar y responsabilizar también responsabilizar de manera directa al Ministerio Público de, del Mal Trabajo. Creo que son otras las autoridades que deben de investigar y evaluar qué sucedió ahí, porque eh, realmente, como ciudadano de la sociedad, eh, critico cómo se están llevando a cabo los procesos. Creo que eh, están siendo llevados de manera acelerada eh, y sin llevar los rigores propios de una investigación científica. Bien, vamos entonces a conversar con el abogado Sabino que también eh, eh, eh, está en parte trabajando con, con este caso un caso que eh, eh, la gente ahora mismo está de una forma muy confusa y no entiende el porqué eh, Sabino, nuestro asesor legal Sabino, qué bueno verte, un abrazo en la distancia eh, cuéntame Sabino, eh, que, cuál es la posición y cuál es el futuro de este caso eh, que sin lugar a duda está en el tapete ahora mismo, no solamente aquí a nivel local, sino a nivel nacional e internacional por el hecho de que estamos hablando de dos muertes de una forma atroz una ejecución, tanto del señor Quiquito como de la joven Suritén Sí, sí, buenas tardes Gracias por mediante la distancia invitándonos a tu programa, sí, ciertamente nosotros, como decía Carlos eh, lamentamos, ¿verdad? y así lo dijimos anoche, el hecho eh, un caso de esta envergadura, digamos de dos asesinatos, que le haya hecho una investigación tan pobre, una investigación pobre y triste, eh, que se basó básicamente en ir a los medios de comunicación y decirle a la sociedad que tenía a la persona. Eso es totalmente peligroso. ¿Por qué? Porque primero, al exponer los imputados, los detalles, a los medios de comunicación antes de lograr una condena eh, con carácter irrevocablemente juzgado y bajo todo y lejos de toda duda razonable viola el principio de presunción de inocencia pero así así mismo entonces ponen los medios de prueba de una investigación que podría o debería ser secreta verdad en manos de todo el mundo y todo el mundo sabe lo que pasó y, y estos jóvenes hoy han salido a la calle pero para la sociedad ya son culpables ya entrándome al centro de lo que me preguntan eh, no es posible, nosotros decíamos, bueno, eh, te van a tener que ponerlo en libertad, inmediatamente lean la acusación, porque la acusación es la que dice que usted no sabe de eso. La acusación es la que te dice a ti, mira, un co-imputado dice, bueno, a mí me dijeron que fulano tiene a alguien en el extranjero que hace vuelta, pero ese fulano, ese imputado, ni siquiera se le acerca a nuestro representado, nunca hablan no tienen nada que ver y Udán hace su trabajo, supuestamente, lo que dice. Pero que resulta que la Fiscalía cometió un hierro al apresar y luego investigar. Cuando debería hacer todo lo contrario, hacer una investigación minuciosa. Vienen los imputados ahí, realiza tu investigación y cuando tú tengas sustentada tu acusación de que tú vas a lograr una condena en contra de esa persona, pues entonces tú recoges las evidencias la reúne, se la presenta al juez de atención permanente y solicita una orden de arresto y todas las medidas subsiguientes, como órdenes de allanamiento y todas las cosas que se pudieran dar en una investigación. Realizado eso, Cuba ejecuta una orden de arresto, y yo te aseguro a ti que por lo menos uno de los dos estuviera hoy en prisión preventiva, pero lamentablemente se hizo una investigación... Una investigación que realmente es quien la hizo o quien la hace siempre es la policía, porque lamentablemente ni aquí y en pocas partes del país tenemos fiscales investigadores. que nos dicen que están investigando, por eso es un decir. La investigación que hace el fiscal es lo que le llevan a su escritorio. Yo todavía no he conocido un solo fiscal aquí. Ni aquí ni en otro lado que salga al patio y diga, bueno, vamos a ir al campo a investigar. Ellos salen sí a presaje, pero a investigar, a cuestionar a la gente. No, eh, eh, eh, eh, Sabino, escúchame eh, que te interrumpa. Tú, tú me estás diciendo que la justicia, principalmente aquí a nivel local, está eh, sumamente, eh, si se quiere, a la gana de que no investiga antes de ir a, a someter a un imputado y que en este caso está viciado porque no se hizo el por, proceso correcto. Por lo menos en la provincia de Duarte sí, porque han habido ciertos cambios de autoridades. Hay... Tenemos casos que se investigaron, por ejemplo, es indudable en el caso de Elena merizan se hizo una investigación y que esa investigación se siguió y que, y que hasta, llegó hasta el órgano de cierre y se condenó. Pero ahora los fiscales están en un escritorio, hermano. Y los fiscales están en un escritorio sentado allí esperando lo que la policía llegue. Entonces eso es grave porque sí. la dirección funcional de la investigación la tienen los fiscales. Y son los fiscales que tienen que decir a, la, a, a, a los policías, camine, vamos allí acompáñenme a hacer este, este allanamiento que yo voy a hacer, y no dejarse dirigir por policía o sea, eh, eh, eh, Sabino, escúchame porque... estamos hablando que en este caso específico de dos asesinatos los fiscales no hicieron la debida investigación y solamente se basaron a, a las pruebas que le presentó la policía nacional eso es correcto solamente sí. la, la única investigación que hicieron fue interrogar al imputado interrogar al imputado sí. y a la, a la señora hermana de Netalí que finalmente lo que dijo fue que con quién tenía el señor Néstor negocio, con que, que, que, hacían, que, hacían, que que se amenazaban, tampoco lo señaló a ellos, simplemente le explicó en qué consistía el asunto, ¿Me ¿No entiendes? Pero pregunta si, si ellos fueron a, a, al campo, al campo a donde tienen que ir y hacer la investigación, las inspecciones de lugar, el levantamiento, las fotografías. Si fueron, si fueron a donde los dueños de establecimientos que tenían cámara y le dijeron, mire, hágame un acto de entrega voluntaria de ese documento para que esa entre, para que esa grabación tuviera por lo menos un acto de nacimiento Y hoy no tenemos evidencia de eso. Yo no sé, yo vi una, una rueda de prensa hoy en la que están asegurando que, que esa persona la va van a condenar. Pero si es en base a esos videos que lo van a condenar, no va a ser posible. Porque van a, a poner a los jueces en condiciones de que no puedan fallar ni siquiera de referirse al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque si la prueba no es lícitamente recogida, los jueces no pueden referirse al fondo porque es que el código procesal penal establece una serie de, de, de, de, de, de, de premisas que hay que cumplir de, del debido proceso, que si no se cumplen, lamentablemente se caen los procesos. Entonces, los eh, no Sabino, Sabino eh, eh, eh, eh, escúchame Sabino, ¿dónde estuvo el fallo? La policía hizo su trabajo, más no bien la fiscalía, o fue una negligencia de ambos. El payo lo tuvieron en una fuente que yo presumo que debe ser así, porque ellos ya tenían la información de que esas dos personas pudieran estar vinculadas al asunto. Van y lo buscan, y cuando lo interrogan, es que entienden que ya tienen algo documentado en la mano, le hacen un, interro un, inter un interrogatorio, y en base al interrogatorio solicitan la orden de retorno que es totalmente grave. Totalmente grave, porque ellos debieron primero de ver a la fuente, y decir, bueno, quien me dijo a mí esto, ven, entrevistar a la persona. Tengo y en base a ese hecho, entonces. No, no. Sí, bueno. eh, eh, eh, hubo una interrupción eléctrica, pero eh, ¿me escucha, Sabino? ¿Sabino me escucha? ¿Eh? ¿Se fue? Ah, bueno, lamentablemente eh, tuvimos eh, problemas de conexión, una falla eléctrica, pero realmente ahí pudimos escuchar, eh, ¿no? Eh, eh, tanto el abogado Carlos Moreno como el abogado Sabino, de la parte defensora de los dos imputados que se le atribuye este atroz hecho del asesinato del señor eh, Quiquito, eh, Enrique García, área Quiquito, y de la señora Suri Ten. Eh, quienes fueron ejecutados eh, presuntamente para enviar un mensaje, según lo que la policía eh, y el coronel Sierra Difo nos informó aquí que supuestamente era para mandar un mensaje al empresario inmobiliario en Estalimena sobre una supuesta deuda que as asciende a unos 47 millones de pesos. E Incluso mencionaron, y, y, y ojalá podamos hacer contacto, porque me gustaría, vamos a ver si podemos, eh, déjame ver si puedo... Eh, hacer nuevamente contacto, porque me gustaría hacer una pregunta a los abogados de qué va a pasar con los demás imputados que están como el, el, el, el, el, el autor intelectual. Sí, te, te, te, tenemos, eh, eh, sí, Carlos, eh, tenemos en línea. Mira, quedó una pregunta y ya no, eh, el tiempo se nos fue, tuvimos una interrupción eh, eléctrica. Sí, me gustaría saber, ya para finalizar, ¿qué pasa con los demás imputados que están acusados? Eh, como el, el, el autor intelectual y también la persona eh, supuestamente jefe de los sicarios eh, el nombrado Danny Claude ¿qué sucede con ellos que tienen orden de arresto también? a menos que, te, que la prueba que tengan la tengan en otro expediente, yo no he visto una sola prueba respecto a lo demás en el expediente, por lo menos en el expediente que nosotros tenemos ¿Entiendes? una sola prueba no la hemos visto en contra de lo demás entiendo que y ya tú sabes que, que se quema con sopa, tú sabes, al año anda soplando todavía, que ellos cometieron su error, en caso de que aprecen a uno de ellos, no creo que vayan a apresurarse a cometer los mismos errores. Y nada, esperar, porque es posible que tengan otras pruebas, que no sea la que nosotros estamos manejando. Pero en lo, en lo que concierne el expediente que nosotros tenemos, no tenemos nada. Bueno, eh, gracias a Sabino Carlos Moreno por este tiempo y por darnos esos detalles, porque es bueno edificar a la gente porque la gente inmediatamente sataniza eh, a, a, al abogado, defensor, oh, o no, no, no, no. Señores, es que la ley es la ley y hay que hacer los procesos correctamente. Ahí lo que hay que investigar es la fiscalía de aquí el por qué sabiendo que con esas pruebas y de la forma que actuó, ahí lo acaba de decir el, eh, el abogado Carlos Moreno, de que una orden de arresto, primero arrestar a la persona y después, ocho horas después, que eh, se emite la orden de arresto. O sea, eh, eso, eso hasta yo que no soy abogado sé que eso está mal Roberto, que Es una situación que, no, que nos preocupa a nosotros también, como ciudadanos, porque nosotros somos defensores técnicos y igual pudiéramos estar hoy defendiendo algo a ellos cuando estuviéramos en otra posición, quizás hasta con algún familiar de uno y que la fiscalía y que los investigadores tomen una situación así, tan grave a la ligera. Sí, gracias eh, Sabino, tenemos que despedir Señores, mañana estará con nosotros eh, eh, Gibeli eh, en una entrevista exclusiva y el viernes tenemos a Iovaina y a Nacho en un especial de madre para finalizar. Señor, que, que el Señor nos agarre confesado con esta justicia que no está haciendo su trabajo. La justicia de los hombres lamentablemente falla.